Sí, me ama, sabes, Por cierto, Jamil, pues no, no te molestes, no lo puse gurbose el nombre, pero bueno. Es que Jamil es un gran nombre. Ya está, así más. Así es no tengo que pasar por esto. Se recahuey. Otra vez el pollo challenge. El pollo. El pollo. El pollo. Sí, en la la No no. No es que usted desea. El pogo le tengo que poner un nombre también. Va, todo el tango pingüe. Nada, mejor lo llevo a pogo Ah, eso ya lo pasamos. Esperen. Pero ese ya lo jugamos. ¿Me salieron? dije cuando... Sí... ¿Qué? Así es. Porque... no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Ja! ¡Todo combinado! ¡Un sur ahora! Perdón, me pero tengo que hacer... Un kill Negro gordo. Genio. Bien, ya estoy un líder. Todo Benjamín. No, no. No, no. y me siento no. Oh, no. No, oh. no. Oh. Ah, foto A ver si puedo hacer alguno oh. Ma. Ma. Diego, ¿cómo se llaman los que hacen stand-up? No, pero otra forma, mira, es... Vamos, que... vamos, vamos, vamos, vamos, vamos ¿Eh? Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamoooossss! ¡Headshot! ¡Oh! ¡La forma no se pica de ganar! Sí. Vamos a ver, tengo que irse por terminar? ¿Sí? ¿Tiene ¿Sí cuatro frías y media? ¿Sí? ¡No, sí. ¡No me salí tanto de esto! ¡Ay, no, no, no, Por favor, no, eh. Estoy viendo la vida. Sí, ahí vamos. Sí. Quiero decir algo, pero no me salgo de palabra. No sé decir... No. Oh, todo se cae. Okay. Chau, Timmy. Por favor. Y tengo espinas. Genio. Vamos, vamos. Vamos. Está rozando con la... con la junta de atrás. Es la última botella. Sí. Para el cofre en Japón. Venga, <tose> chá. <tose> Bueno, no pues. O sea, eh, era como más <risas> bueno, bueno, más ridículo, no no así que Pero voy a hacerme la segunda. Power Adventure es mi favorito, El como entonces es mi favorito. Ah, tu una técnica. Ah, bueno, ya se voy a morir. Esto que genial, o sea, o sea, a veces te acabas de risa actuaciones o, o cosas que son tan malas. A veces como que se, se te hacen entretenidas. Hay gente que ya no nivel, ¿en serio? Gómez! Oh, este es el que mejor lo hizo. Ah mira. Joder. ¿Cómo esto? <tose> ¿Te ves tú con eso o si le es lo mismo lo mismo Thank <laughs> you. Mira. Fácil, medio y el rojo difícil O sea, el verde fácil, el amarillo difícil y el rojo, fácil, el rojo difícil Primero vamos a encontrar a mi hija. Perdón, abeja. hija Vamos a encontrar a él, el papá Oh, bye, bye de mismo sin gorro y sin trampolín con dos patas contra el, el, el, el, el motocicleta algo así oh no. <ríe> Me puso en el Facebook, FC. Un... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es lo que pasó ¿Qué, ¿Qué es lo que hiciste? Es que quería... Algo, ¿sí? el... Creí que curaría no curaría los cardos. No entiendo nada del jardín de la tierra, no, no, no, no, no, te no, no, no, cura Swarf Fight. Swarf Fight. Swarf Fight. Swarf Fight. Vamos, mira. ¡Está quedando oír esto! ¡No deja.